Hola, ¿Qué tal? Bien, profe. ¿Qué hemos aprendido. Ya tenemos cómo crear nuestra cuenta en donde. En sí. el CBLAC. ¿Listo? Sí. Es el currículum vitae o la hoja de vida que tenemos en Consciencias. Sí. Lo segundo, vimos cómo alimentarlo, ¿cierto? Cómo sí. ingresar a nuestro currículum vitae, ingresar nuestros datos y sabemos que tenemos muchos materiales para colocarlo. Pero tenemos un problema, tenemos un inconveniente. Porque de pronto usted echa mucha carreta. ¿Sí? Sí. ¿Será que usted echa mucha carreta? ¿No? ¿Sí? Sí, no, de pronto usted me dice no, profe, lo que pasa es que yo hice un libro ¿sí? o yo hice un artículo, o usted me dice no, es que yo mire que, que hice un video tutorial pero yo tengo ahí, entonces usted va y simplemente lo mete en el currículum vital y lo mete por meterlo entonces, pero usted no tiene un soporte, ¿sí? ¿Usted que necesita para poder colocar eso allá en el, el currículum vitae? Debe tener un soporte. El soporte puede ser el certificado del artículo, ¿sí? O del libro, el ISSN o el ICBN o todo lo que... O sea, una cantidad de códigos que se requieren para poder certificar que usted tiene eh, ese, ese artículo, o ese libro o ese capítulo del libro debidamente eh, registrado o está publicado. Pero si usted no lo tiene... Pues imagínense que aquí nuestro eh, nuestro gobierno tenemos algo que se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Cómo se llama? La Dirección Nacional de Derechos de Autor. D.N.D.A. Listo. Entonces yo voy a colocar aquí, mire, muy fácil. Dirección Nacional. De Derechos de autor ahí ya apareció ¿sí? Sí. entonces yo le voy a dar enter o le colocan dnda ¿sí? y entonces usted llega aquí a algo que llama derechosdeautor.gov entonces pues aquí si quiere yo le voy a dar clic. si quiere pueden colocar así también derechosdeautor.gov.com. listo ah, entonces yo le doy clic ahí y automáticamente nos va a ingresar a la página de la dnda Listo. Cuando ingresamos acá, entonces lo primero que debemos hacer es ingresar, eh, pues para poder eh, entender aquí, vamos a poder registrar todas esas cosas. Y el, y el gobierno nos va a proteger a nosotros todas las cosas que nosotros realicemos. ¿Listo? Y entonces vamos a poder generar nuestros propios derechos de autor. Entonces, yo voy aquí a trámites y servicios y voy a donde dice registro de obras. Le doy clic aquí donde dice registro de obras. Como usted todavía no sabe... Cómo crear su registro Yo le voy a enseñar y lo vamos a realizar ¿Qué le parece? Entonces vamos a hacerlo Acá aparecen dos opciones Vamos un poquito más abajo ¿okay? Y aparecen dos opciones Dice usuario registrado o usuario registrado o usuario nuevo Entonces yo le voy a dar clic en usuario nuevo Y entonces él le va a pedir unos datos Entonces yo le digo que acepto El correo electrónico Entonces acuérdame, ¿cómo es? You, ah no, Ortiz Ortiz, Ortiz. Ortiz. Ortiz. 93 Yuli, así no, no con la otra Yuli 93 gmail punto ¿sí? Sí, y la contraseña vamos a colocar, yo la colocar una aquí, Yul. Yul. Yul. Yul. Yulian Yulian se confunde yo, porque me hace así esto, ¿no? <risa> a ver, repito la contraseña, Yulian y Sí. Listo. Correo alternativo, entonces si usted tiene un correo alternativo, no, no. Recibir boletín informativo si quiere, ah, es requerido. Entonces, vamos a colocar eh, uno mío, ¿sí? ¿Tiene otro correo para colocar acá? No. No, va a colocar uno mío mientras tanto. Arroba, ¿sí? O para cumplir el, el requisito. ¿Sí? Y si no, pues sería tener otro. Nombres, entonces aquí vamos a colocarle Juliani, ¿sí? sí yo sí, sí, primero la Apellido. Ortiz. Ortiz Rodríguez, ¿no es? Sí. Al segundo. Al segundo, sí. Ah, parece así está pendiente. Muy bien. <risa> Rodríguez. Y cédula de ciudadanía, número de documento. ¿Qué número es? 1-193. 193. -193 201. 201. 434. 434. Masculino, entonces aquí femenino. País Colombia, población, indígena, usted sí. es indígena. Cundinamarca, no señorita, sí. es de Guainía. Guainía y Nidia. Uh -huh. eh, Primaria, nivel educativo, estamos en... Eh... Primaria, bachillerato. ¿Sí? Sí. Eh, dirección, ¿cómo es su dirección? La casa. Eh, sí, más o menos el sitio. Eh, Zona indígena. Zona indígena, sí. Zona indígena. ¿Listo? Eh, sector informática, fotografía, escena, bueno, tenemos la informática, es decir, la parte de sistemas, técnica en sistemas, ¿cuál? Entonces, eh, técnica en sistemas, voy a así, teléfono, ¿cuál es tu teléfono? 316, 316, 3982, 3982, 538, 538, ¿sí? Un teléfono alternativo. No, no tengo. No, no Bueno, no pues, dejémoslo así. Vamos a ver si nos deja así nomás. Ah, sí, de ahí sí nos deja. Y lo va a registrar. Dice que aquí tenemos un problema. Por favor, introduzca el mismo val valor otra vez. Contraseña. Aquí me equivocamos. O me equivoqué. La contraseña debe ser la misma. Mm -hmm. O sea, eso, y ahora sí. Dirección de correo, entonces acá está la dirección de correo, o sea, para uno entrar siempre le pide a uno la dirección de correo y la contraseña, entonces sí. ¿Listo? Aquí sí quiero bueno, aquí no, debemos acceder nomás. Pregunto, ¿cómo le pareció? ¿Muy complicado No señor. crear el usuario y la contraseña? No. Entonces ya con eso, con su usuario, que es su correo y la contraseña, ya podemos ingresar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Listo? Sí. Entonces invitamos a todos nuestros compañeros, aprendices e instructores para que creen su usuario y contraseña en el DNDA. Los invitamos a que participen en el siguiente videotutorial. ¿Listo, Yuri? Bueno, gracias. Nos vemos en el próximo, ¿no?